entrevista con Ramón Díaz. Ramón Díaz, vicepresidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Vamos a hablar con él acerca de los aportes a sectores vulnerables aquí en San Francisco de Macorís a través de los programas que desarrolla la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Así que vamos a hablar con él sobre eso. Y otra cosa que eh, me llegó la información que viene por ahí con relación a Ramoncito Díaz. Yo le digo Ramoncito porque es amigo de, de long time, como dicen, de rabo chivo, porque ese es un chivero igual que yo. Dime, Ramón, ¿cómo tú estás? No, Buenos días, esto, placer de tenerte. Esto es un honor eh, que ustedes me han regalado estar en este programa, el programa... Yo digo sin lugar a equivocarme, sin haber vio de duda, que es el de mayor audiencia. Muchas gracias. Así tanto es. aquí como allá. Así Ustedes, es. Como, como sin dicen. De duda. Pues, <risa> sí, no, no. Eh, sustituyéndolo <risa> con un <con> criterio <risa> afirmativo. Exacto, de manera mira. que es un placer, de verdad, estar eh, en esta en mi casa. Así Nosotros, es. Así y tú tuviste la oportunidad como abogado de trabajar eh, eh, cuando se inició esta empresa. Así nosotros es. como regidor fuimos que eh, encabezamos eh, esa, esa decisión del Consejo de Regidores sí. y mira lo que es esta empresa, es eh, una, una referencia eh, desde el punto de vista del desarrollo eh, comunicacional, eh, no solamente de esta región, sino del país sí, y del mundo. Bueno, Gracias, a orden, Ramoncito. A sus mira, No, ponlo en contexto, ¿cuáles son los programas que ha desarrollado la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial para esas comunidades vulnerables. ¿verdad? Mira, nosotros, eh, desde el mismo instante que fuimos designados en la vicepresidencia de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, eh, nosotros iniciamos eh, todo un dispositivo eh, de contacto con todos los sectores organizados de la sociedad, especialmente eh, juntas de vecinos, eh, instituciones religiosas, eh, en fin, eh, nosotros eh, acudimos a ellos, no ellos a nosotros, eh, entendiendo que esta comisión presidencial es una comisión que fue creada por decreto y que la misión fundamental es la conexión de nosotros conectar con las políticas políticas que son fundamentales desde el punto de vista de comunidades altamente vulnerables en rango de pobreza extrema. Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos con todas las instituciones. Si hay un problema de agua, acudimos a, a, a INAPA, si es un problema de salud, acudimos a la, al hospital, a la regional, eh, si es un problema de agricultura, acudimos a la Dirección de Agricultura. Eh, si es un problema eh, X, nosotros estamos ahí, nosotros prácticamente somos un muchacho demandado de, de necesidades, de, mm -hmm. intermediario eh, de, de solución. Co, exacto, intermediario, pero un intermediario con, con la autoridad, eh, la humildad y la vocación de servicio para nosotros eh, lograr eh, que las cosas se puedan realizar eh, a eh, corto, mediano, eh, largo plazo, porque a veces hay cosas que no dependen propiamente de, de la voluntad de, de, de una institución regional, eh, entonces hay que acudir a, a, a, la, a la nacional, al ministerio, y eso ya es un proceso que se toma su tiempo, pero nosotros lo hemos estado haciendo eh, de una manera eh, religiosa, con una eh, capacidad partana de vocación de servicio, y pienso que la población, en sentido general, en sentido plural, ha valorado y está valorando la gestión nuestra en ese camino. Nosotros hemos hecho muchas casas. ¿Cuáles sectores ha impactado? Nosotros mucho, hemos hecho, por ejemplo, muchas casas eh, en el país entero. Por ejemplo, aquí en Macorís, eh, en los rieles eh, Villa Linda, Valle, en la parte norte, en la parte oeste, eh, hicimos unas 25 viviendas, familias de escasos recursos. Pero nosotros hemos dado dispositivos del hogar, nevera, estufa, colchones, tanque de gas. Canastilla para jóvenes eh, en estado de embarazo. Eh, hemos, hemos, hemos actuado como una mano amiga desde el punto de vista institucional, interpretando eh, acrisoladamente las políticas sociales institucionales del presidente de la República, el compañero Ramón. Luis Abinader Corona. En ese camino, pues estamos altamente satisfechos por el gran trabajo que esta comisión ha venido desarrollando en San Francisco de Macorís. Nosotros somos, nosotros somos, eh, y esto no lo digo yo por, porque a mí no me gusta inclusive, porque estas son actividades que a veces uno tiene que estar en el zapato del otro para uno poder eh, actuar con, con, con ese criterio, con esa conciencia, pero nosotros todos los días estamos recibiendo 50, 100 gente, todos los días, de lunes a lunes, nosotros no descansamos. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la 27 de febrero, eh, frente a frente a la gobernación, frente a frente en, en, ¿En el edificio, en el ¿En el edificio? La librería, ¿eh? al lado de la librería. Ramón. Ah, sí. Exactamente. Donde tú ibas iba a verte tú Exacto. Ramón. Entonces, dígame. Sí, una preguntita distinguida, el, sí, bien puntual. Usted ha hablado del impacto que han tenido en las comunidades, eh, el principal elemento que se toma en cuenta es la vulnerabilidad de la familia o de, o de esa persona que se acerca a ustedes o ustedes a ellos. ¿Cómo es el mecanismo de ayuda? Usted dice que lo visitan entre 50 personas diarios eso es mucho. Y supongo que no cuentan mucho, con los recursos. Mucho, mucho, ¿Cómo mucho. lo hacen? ¿Cómo manejan el dinero, la ayuda, la entrega? Mira, nosotros no tenemos eh, físicamente presupuesto, no tenemos cuenta en el banco. Todo es una, una línea nacional desde el punto de vista de, de licitaciones que se hacen y se compran los artículos. Entonces nosotros trabajamos con un, con un procedimiento muy simple que es la cédula de la persona, eh, el teléfono, dirección y entonces la solicitud. Si es una cama, si es un corchón, si es un tanque de gas, si es una reparación de una vivienda, eh, lo, que, lo que sea en ese, en ese orden. Entonces nosotros con ese procedimiento, eh, indudablemente que eh, actuamos sobre la base del inventario eh, en la disposición de la oficina. Muchas veces el inventario se termina y nosotros tenemos entonces que reponerlo eh, usando entonces ya la información eh, completa… De, de, de, toda, exacto, de todas las demandas que, que nos hacen, entonces nosotros entregamos religiosamente, por ejemplo, <risa> nos, por ejemplo en, en, en estos, estos dos meses nos dieron 300 canastillas, nosotros hicimos operativo en Pimentel, en Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, eh, en los diferentes barrios eh, donde las jóvenes eh, participaron, recibieron, eh, pero ellas tienen que dar entonces su cédula, eh, y la, el diagnóstico de imágenes, la, la sonografía de su. ¿No le piden una carta de partido? No, no, no. no, no, no ay, por, mire. No, porque para entrar no, en. El... No, nosotros, mire, déjeme. Es déjeme, <risa> no, muy no, importante. La en, la en esta oportunidad, nosotros <risa> no tenemos color. Nosotros no tenemos partido. Nosotros, es más, la pobreza no tiene partido. No. La pobreza no hay color, es una no. condición. Eh, social. Las oportunidades, eh, de, de, sí, la, aquí de, la, de la gente, de la población. Y nosotros actuamos, oye, de manera horizontal. Primero, nosotros no hemos sido nunca sectarios, nunca. Eh, nos creemos que, que el océano nuestro o la gota de agua nuestra es eh, eh, eh, la piscina del patio de, de nuestra casa. Eso no es así. Okay. Y nosotros ah, actuamos con los PLDistas, con la gente de, de, de Leonel, con la gente de, del PRD, con la gente del PRM, con los independientes. Por ejemplo, el Movimiento Popular. Visiten a lo de la Fuerza Nacional Pobrecita también. <risa> eh, y Ni hablar con los hermanos eh, de. ...de el doctor Marino Vinicio Castillo... Sí, sí, ...que sí. aquí a mi lado está un, sí, sí. un alumno que muy abutado... ...que voy a hacerle una, una anécdota de una... ...siendo yo regidor... Uh -huh. ...se presenta muy airada una señora... ...una mujer, una mujer joven... ...pero eh, era la esposa de uno que, que siempre... ...uno le vivía ayudando... Uh -huh. Mire don Francis, ni se le ocurra darle tanquecito de gas, que es para pa mudar una loquita que tiene. Ay Dios. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes hacen la evaluación si realmente ellos necesitan? Porque hay mucha gente vulnerable que tiene condiciones estables. No, por ejemplo, incluso nosotros. yo entré a una casita que a veces uno le decía, bueno, y el televisor que tenía era muy bueno, una pantalla gigante. Y sí, un radio. no, tú lo en la casa. no sí, yo, yo no, no tengo se, de ese tamaño no es que nosotros Francis óyeme, nosotros vamos al territorio nosotros no, no, no, no, no, no, no allá no hay un ejercicio sedentario de un trabajo nosotros vamos a los sitios por ejemplo una gente va a buscar una silla de ruedas y nosotros vamos no, yo al... sé que tú conoces la base no te va a dejar sí, una gente va eh, y pide una silla de ruedas nosotros vamos y la entregamos y entonces vemos, ah, bueno, le falta determinadas extremidades, esto, aquello, lo otro. Y a veces le damos otras cosas en ¿Sabe? ese sentido. Pero yo, quiero, yo quiero abundar en lo siguiente. En la etapa, por ejemplo, de, de este gobierno de Luis Abinader, la, las políticas sociales han llegado de manera puntual, de manera religiosa, eh, a las poblaciones que yo definía de mayor rango de pobreza. En esta oportunidad, por ejemplo, las ayudas no van a los supermercados, las ayudas no se venden, las ayudas van eh, en, un estado, en un estado inmediato conectando con la población y no hay funcionarios que se, que se, que se llenen los bolsillos de dinero en esta oportunidad. Desde la gestión que nosotros estamos realizando, estamos presidiendo, eh, nosotros tenemos un compromiso con el proceso de honestidad, de transparencia, no solamente porque Luis Abinader no está dando ese ejemplo como presidente constitucional de la República, sino por los valores, por los principios que nos han construido como seres humanos. Nosotros hemos actuado a lo largo de nuestra vida con la mayor coherencia en defensa de la honestidad, de los principios, por eso estamos en Chivo todavía, por eso estamos viviendo arriba de, de la casita de mamá, sin apartamento, sin carros, sin jipeta, sin finca, sin cuenta en los bancos. Tenía dos cuentas cuando llegué y se gastaron, porque yo se lo doy a la gente. Cuando una gente, oye, no es fácil cuando una gente va y te pide, por ejemplo, para una receta, sí. eh, y tú tienes para de 500 pesos, eh, tú tienes que tener corazón muy duro, que tú no... Cuando Ramón. tú ves una necesidad tangible, sí, sí. y allá, allá no es una, ni dos, ni tres, eso es reiterativamente. Pero la población que me está, me está, sí. me está no, eh, mirando con la necesidad que eh, para... conocen el accionar mío, no desde ahora. Yo fui director de la mm -hmm. cárcel de menores en un tiempo y todo el mundo conoce la gerencia que yo hice con 150 eh, muchachos con, con, con problemas con, de, eh, de, con de conducta y a mí nunca se me fugó uno, uno no se fugó. Y yo inclusive en términos de recreación lo llevaba a Acapulco, lo llevaba al estadio, practicaba, y nunca Ramón, se Ramón, una preguntita Digo. importante, ¿cómo está organizada la comisión? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuál es el rol de cada uno? Mira, nosotros tenemos una estructura que la preside eh, el presidente nacional okay. y hay unos siete eh, vicepresidentes distribuidos en la totalidad de la geografía nacional con eh, misiones institucionales eh, específicas desde el punto de vista de la responsabilidad operativa de, de la comisión presidencial. Obviamente que hay un personal de apoyo, un personal técnico, donde obviamente eh, se trabaja desde el punto de vista de lo que es eh, una gerencia organizada. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros nos tocó ser vicepresidente eh, de, de, esta, de esta región prácticamente. Yo soy del país, pero mi, mi accionar operativo está más en la región. ¿Cuántos hay en la región? No, en la región lo que tenemos ahora mismo son unos siete empleados en total, siete. Eh, en la otra gestión habían ocho, eh, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es siete empleados, pero nosotros somos una especie de, de ¿cómo se llama? De, de trom, tromba marina. Nosotros eh, estamos trabajando eh, como si fuéramos un equipo de mucha gente, porque nosotros vamos a todos los sitios. Nosotros usamos el horario de nuestra familia, el horario del descanso, para dedicárselo al, al pueblo humilde, al pueblo que carece de una vocería desde el punto de vista de la solidaridad. Pero yo quiero pasar a lo que estaba definiendo, que en el gobierno de, de Luis... Se ha interactuado de una manera trascendente con el movimiento popular, con el movimiento social, con todas las juntas de vecinos de la República Dominicana. Se, bueno, se el, hicieron... lunes, el lunes tú tienes un paro anunciado oh, y. Permíteme, oye Francis, se, se hicieron desde el Palacio Reuniones con toda la Junta de Vecinos, donde la Junta de Vecinos formularon. Eh, planteamiento de respuesta A, a, a cosas concretas En los barrios se ha, se ha estado resolviendo todo eso Pero el presidente se ha reunido de manera individual En todos los pueblos Del país Con la junta de vecinos Entonces yo quiero tocar el tema De ese llamado que ustedes están hablando mire Ese llamado a paralización No, no obedece a ningún tipo de Justificación desde el punto de vista de la ausencia de las acciones del gobierno de Luis Abinader. Aquí, por ejemplo, obras que fueron emblemáticas, Amado, Francis, que se pidieron durante 20 años, 25 años, y no la voy a politizar, se pidieron desde Balaguer hasta ahora, por ejemplo. Hablando, por ejemplo, de la Cañada Grande, Balaguer hizo ese barrio en esa parte norte. Y desde ese tiempo... Y la prolongación hubo, hubo, 27. Correcto. Hubo un problema de inundaciones. Y pasaron muchos gobiernos. No fue PLD solamente, no fue Leonel, fue también Hipólito, él fue Salvador de Blanco, eh, fue Antonio Guzmán. Y ahora se está haciendo eh, una obra que ya está en un, en un avance de un 75%, donde ya la primera etapa se va a inaugurar, sin tener que tirar un tiro. Quemaron a goma o mocharon algo. Esa obra que desde el inicio ya ha, ha impedido lo que son las inundaciones en esa parte, porque la gente, la gente lo está diciendo. Pero también el puente de Ugamba, que fue también una demanda reiterativamente histórica, emblemática, ya se va a concluir, en 45 días se va a inaugurar, eh, el hospital, ah, que no están trabajando. Pero yo le invito a la prensa, a los medios para que vayan. Yo estuve ayer en ese lugar de manera improvisada para contratar. Y eso está en un proceso de aceleramiento para inaugurar la primera etapa ya en los próximos días. Amor, mira, sí, dígame. Me, brevemente, porque ya me están haciendo señas que, que terminó el tiempo. Alguien me dijo que tú pretendes aspirar a la, a, a la sindicatura local. Es verdad, es un rumor, es un infundio ¿eh? Bueno, yo, yo no me descarto Es lo primero <risa> Nosotros estamos en la Ustedes disposición como los guayos, Ni ¿no? se brinda ni se niega. Óyeme, Yo <risa> quiero que me den un minutito la empresa eh, Óyeme, en, en este minutito yo quiero decir lo siguiente eh, Pero el compromiso de nosotros, amado Es trabajar por, la, por las comunidades eh, Nosotros El problema no es una alcaldía El problema no es una diputación, una regiduría El problema es que este proceso de cambios De transformaciones de sembrar el país de infraestructura, de desarrollo, que conectan con el bienestar en agua potable, camino, carretera, eh, hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, continúe más allá del 24 sobre la base de una gerencia de honestidad, de transparencia, que asume el presidente de la República con una capacidad extraordinaria desde el punto de vista del ejercicio del gobierno que preside. Y yo, en ese orden, quiero decir. Que nosotros, con relación a ese llamado, eh, yo creo que San Francisco de Macorís, que esta sociedad no puede continuar caminando de rodillas, no puede estar sobre la base de un pupilato, de un supuesto liderazgo, de dos grupos populares, que en definitiva se reúnen en un aula de la universidad y determinan que hay, pa que, hay que parar Macorís. X compañero del movimiento popular se reúne en Víctor Valle y dice, no, vamos para San Macorís, porque le llegó eso a la cabeza. Aquí hay una agenda de trabajo, una agenda de desarrollo, una agenda que no puede ser interrumpida, pero es más, esto no es un problema del gobierno, Amado, o de los gobiernos, esto es un problema de la sociedad. Esta sociedad tiene que defenderse, tiene que transitar el camino del desarrollo de un guión que permita que siga San Francisco de Macorís creciendo, no solamente desde el punto de vista económico como en este momento está sucediendo con, con inversiones, eh, sino desde el punto de vista de una paz laboral que garantice el desarrollo permanente. Sí. De manera que, sí. muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Agradecidísimo. Sí, sí, Llegaste de último. Sí, sí. Pero, no pero el saludo le, está ahí. Muy bueno, bien, un placer, gracias a ustedes. Ramón Díaz ha estado con nosotros, vicepresidente de la comisión, ¿eh? ¿qué se llama? Presidencial sí. de apoyo. Es larguísima, es que es la universidad para a aprender. Ah, comisión que de que Presidencial de Desarrollo Vario. Bueno, muy, que... muy bien, gracias Ramón. De comunicación, Volvemos en breve. El PRM lo necesita no se vayan, como, como el oficial. Más.